Hola, te damos la bienvenida al canal de YouTube de WI. Hoy vamos a hablar con Tatiana sobre la competencia cultural de discapacidad. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy para conversar. Muchas gracias Tatiana por la invitación. Entonces empecemos con que nos cuentes un poco qué es la competencia cultural de discapacidad, eh, qué es, de qué se trata, cuál es su importancia... Ok, bueno, este es un concepto que no se conoce mucho aquí en Colombia. Es un concepto, pues una práctica que se trabaja mucho en países desarrollados y yo la conocí básicamente estudiando un poquito como de bioética, bioética y discapacidad y bueno, la competencia cultural en sí, pues sería chévere como conceptualizar ese, ese, ese, esa palabra de competencia. La competencia es una capacidad básicamente de desarrollar algo. En cultura es la capacidad de desarrollar algo culturalmente, ¿cierto? Entonces, básicamente, este concepto de competencia cultural es un proceso, un proceso continuo, un proceso dinámico, un proceso que está en evolución constante y entrena las habilidades de una persona, o una institución para trabajar con la cultura, como con la diversidad, ¿sí? Entonces puede trabajar diferentes temas de etnia, de raza, de género, de edad, de educación... Y en este caso específico, hablar de competencia cultural en discapacidades, eso, trabajar eficazmente en un continuo en una evaluación, evolución constante con la discapacidad. Qué chévere. Eh, cuéntanos entonces, ¿cuáles son como esas necesidades o esas ne ¿Cuáles son las necesidades que atiende específicamente la competencia cultural de discapacidad? Bueno, uno desde la competencia cultural, uno trabaja todo lo que te conté, ¿cierto? Todos estos temas de diversidad, que pueden ser orientación sexual, temas de etnia, de género, en este caso trabajar la discapacidad específicamente requiere ponerle ese apellido a la competencia cultural y llamarla de discapacidad que ahí ya tiende eh, como todo lo crítico de, de la palabra, todo eso que gira alrededor del concepto. Entonces es bacano porque uno, si decide entrar en ese camino y ser competente culturalmente, tiene que primero evaluarse y después empezar a entrenar ciertas cosas. Uno, la sensibilidad. ¿sí? Una persona o una institución para ser competente culturalmente tiene que ser sensible. Y esto es como evaluar sus prejuicios y sus sesgos respecto a la discapacidad. Otro es que tienen que tener conocimientos, ¿sí? Uno, si no conoce de historias, si no conoce de modelos, si no conoce quizás como todo lo que gira alrededor de esa palabra o todos los factores que intervienen, no puede ser competente, ¿cierto? Si, si tú no conoces de dónde vienen ese modelo de presidencia, o de dónde vienen todos esos sesgos que tienes, pues no, no es fácil que puedas eh, avanzar como en un modelo de cambio. Y por último, la competencia cultural entrena también tus habilidades, entonces vas a ser capaz, si eres competente culturalmente con la discapacidad, de diseñar estrategias que te permitan trabajar eficazmente y brindar, por ejemplo, un servicio bastante completo y respetuoso con las personas con discapacidad. Cuéntame entonces, ¿cómo se mide esta competencia? Bueno, no es fácil medirlo, el concepto eh, ya está establecido y se habla de él en otros países, como ya te conté. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos y Chile se han creado instrumentos para uno medir la, la competencia cultural de una empresa, por ejemplo, o de un hospital o de los profesionales de la salud. En Colombia todavía no se ha hecho. Entonces uno se basa como en esos instrumentos que tienen otros países y los adapta al contexto cultural de Colombia. Entonces, ¿qué se hace? Se mide por esos instrumentos y uno puede hacer como un checklist de cosas, por ejemplo, en el servicio que yo trabajo o pues en la institución que yo trabajo tenemos intérpretes o alguien sabe lengua de señas o alguien conoce comunicación aumentativa o quizás ya tenemos accesibilidad física para una persona usuaria de silla de ruedas, entonces... Este checklist te va a permitir a ti identificar como en qué escalón de competencia estás, y uno puede medirla y quizás estar en una destructividad cultural, porque no te importa en lo absoluto ser competente culturalmente, o estar por allá en una competencia o hasta una maestría cultural, donde tú tengas todas las, todos los servicios adaptados para que las personas participen. Entonces medirlo no es fácil, realmente no está todavía inventado un instrumento para Colombia y uno puede medir tantas cosas, que es muy complejo, pero estamos en la construcción de todo esto en, en el país y en el departamento. Y cuéntanos entonces, ¿qué puede hacer una empresa, una persona, una política para ser más competente? culturalmente en la discapacidad. Bueno, lo principal lo principal es que uno tenga un deseo cultural, como que a uno lo mueva el tema y que a uno lo sensibilice el tema, ¿cierto? Si uno no tiene ese deseo cultural genuino y auténtico, no va a funcionar, sí, porque todo se va a ver super y realmente las políticas que hagan, los programas o los cambios, eso se nota ahí mismo. Entonces lo que uno debe tener es ese deseo cultural, cuestionarse, si sí, cuestionar sus sesgos, cuestionar sus prejuicios, cuestionar su actuar, evaluar en los servicios que tengas o evaluarte tú personalmente qué barreras tienes para participar, para que otras personas participen contigo o en, tu, o en tu tienda, o en tu supermercado, o en tu empresa, ¿cierto? Entonces, si sí, quizás tú ves y dices, no, en, en mi entorno no encuentro barreras, Perfecto, eres un magíster en competencia cultural, pero si quizás ves y dices, no, aquí hay demasiadas barreras para que las personas con discapacidad participen, entonces bueno, empieza a evaluarte, evalúa qué pasa, evalúa quizás qué barreras pones físicas, de comunicación, de información, barreras actitudinales y, y empieza de cambiar cada una de esas cosas empieza a tener conocimientos estudia sobre la discapacidad estudios críticos uno puede leer artículos o uno puede quizás meterse a conocer de colectivos en la ciudad que estén ya tocando estos temas ¿no? y eso básicamente va entrenando ya tus habilidades como para ser una persona culturalmente competente que eso es lo que busca pues como esta práctica ¿Eso? no muchísimas gracias Tatiana por acompañarnos el día de hoy, por contarnos un poco sobre qué es esto de la competencia cultural de discapacidad. Y, pues, muchas gracias a ti, y bueno, nada, estaremos conversando más al respecto. Y qué rico que se traten estos temas en Medellín, donde quizás no se habla todavía de eso, en Colombia tampoco, y sería muy bacano que muchas personas comenzaran de pronto a conocer el concepto, y a querer replicarlo y, y cómo tenerlo en sus lugares de trabajo, en sus contextos. Esto es algo que se puede trabajar en un barrio, o en una empresa, o quizás a nivel país, a nivel de una política pública. Desde el proyecto en el que yo estoy trabajando, por ejemplo, queremos medir la competencia cultural que tienen las administraciones municipales con la discapacidad. Entonces, eh, me parece muy chévere que lo conozcan y, y que se expanda este conocimiento.